chicas, el día de hoy vamos a estar haciendo un delicioso guisado de queso con arroz blanco para una comida fácil, rápida y económica y podernos dar ideas en estos días que necesitamos pues hacer lo máximo con lo que tenemos en la despensa esta es una receta súper fácil, práctica, rendidora y bien económica para toda la familia y riquísima. así que el día de hoy les voy a estar compartiendo este delicioso guisado de queso con arroz blanco Espero les guste, ya saben, si les gustan las recetas no olviden compartir, darle like, suscribirse al canal, no olviden dejarme su comentario ya abajito si les gustó la receta, qué tal les pareció, si la hicieron pues no olviden compartir su imagen, su fotito de qué tal les quedó y también los invito a suscribirse al grupo de Facebook que se llama Las dulzuras de Andy, ahí estoy compartiendo muchísimas recetas escritas. Porque pues para hacer videos de todas las recetas que tengo necesito bastante tiempo. Y pues ahorita pues nos tomaré muchísimo tiempo hacer videos para todas las recetas. Y sé que muchos están necesitando pidiendo quieren ideas para hacer cosas en casa con los niños. O para hacer como panes, postres, cosas para estar pues en casa a gusto disfrutando de muchas dulzuras, recetitas ricas. Así que no olviden, en el grupo estoy compartiendo recetas escritas eh, que les van a ayudar muchísimo. A quien guste, aquí abajito en la cajita de información va a estar el link directo al grupo. Solo le das a link, le das a unirte al grupo y pues automáticamente ahí estaremos todas eh, compartiendo. En ese grupo también puedes subir todas las cosas que vas haciendo, tus imágenes, incluso si tienes una receta para compartirnos, pues te lo agradeceríamos mucho y lo puedes compartir. Y pues no olviden también la página de Facebook, que es las dulzuras de Andy. Ahí les estoy dando como más o menos resumen de todo lo que estoy subiendo al canal, lo que estoy subiendo al grupo, para que se den una idea y pues, se den cuenta de las cosas nuevas que estoy subiendo. Y pues obvio en el grupo y en el canal están muchísimo más especificados ya toda la receta. Para que pues compartamos en familia y nos distraigamos un ratito también. Eh, pues, pues sería toda la información que les tengo el día de hoy, chicas. Espero que les guste esta deliciosa recetita de guisado de queso con arroz. Que nosotros en mi pueblo le decimos morisqueta. Es la famosa morisqueta de tierra caliente. Lo puedes hacer con guiso de, de carne de puerco, guiso de carne de res, guiso de carne seca o con queso y de todas las formas que lo hagas sabe deliciosísima esta receta así que es una receta típica de mi pueblo y de mi familia también. de la abuelita se puede decir espero que les guste y pues no se vayan y no se pierdan la receta quédense a ver el video para que hagan esta deliciosa recetita gracias para nuestro guisado de queso vamos a necesitar cuatro jitomates medianitos y dos chiles serranos de estos voy a colocar todo en una cazuelita con agua de agua, miren, que se tapen y los voy a poner a cocer hasta que esté bien cocida toda la verdura voy a colocar un cuarto de cebolla en rebanaditas en juliano se le llama que esa parte está bastante dura y mi cebolla la voy a lavar a razonar un poquito y aquí tengo uh, 300 gramos de queso seco como pueden ver o si ustedes consiguen queso oreado pueden utilizar el queso oreado fresco no lo recomiendo porque se deshace bastante rápido nuestro guisado por eso es más recomendable el queso seco o oreado si de plano no te gusta el queso seco porque sí tiene un saborcito un poquito más diferente al queso fresco o al queso oreado. Esto ya está al gusto de cada quien. Yo utilizo el queso seco porque eh, está un poquito más durito. Y pues le va mejor al guisado. No se desbarata tan fácil en el guiso. Y podemos apreciar los pedacitos de queso. Igual, chicas, esta es una receta bien económica. Si tú solo tienes un pedacito de queso súper chiquito. Y ves que no va a alcanzar como para partirle un cuadrito. Si poner un pedacito en cada plato. Te, puede, te recomiendo que lo desborones y lo pongas en el guiso así desboronado, te rinde muchísimo más y sabe igual, le da, la cosa es que el guiso lleva el, el saborcito del queso y pues nos salió ahorita con que en estos tiempos que estamos ya ven, que no podemos estar, sal, estar al mandado. entonces si te queda un tacito el queso que ya está sequito y pues quieres hacer un guisadito, hacer el guisadito de queso, lo desboronas y haces tu arroz y queda súper rico, le da el sabor que necesita, que, le alcanza a dar un buen sabor al guisado y pues te rinde bastante. pues ya aquí solo vamos a reservar y esperar a que esté nuestro jitomate y nuestro chile cocido para poder eh, guisar nuestra cebolla y nuestro queso y agregar nuestro jitomate. Así que ahorita las veo. En otra cacerola vamos a colocar la, el aceite de manteca, lo que tengan, aproximadamente 3 cucharaditas o peras. Y vamos a dejar que caliente un poquito. Ahora vamos a colocar la cebolla aquí fría. Y vamos a dejar ahí ya que la cebolla se fría, que quede un poquito nada más como para poder agregar nuestro chile. Y mientras nuestra cebolla se fría, vamos a colocar nuestros tomates. Bien, están bien cocidos, hasta chiles y un poquitito de agua para moler, vamos a agregarle poquita de sal, pero si no van no, no, no a más media picada para que se muele, ya después probamos y vemos si le falta. Y luego voy a agregar un dientito de ajo de este tamaño y vamos a moler. Bien, ya que nuestro cebolla está así cristalizadita, bien se han Vamos a si alcanzan a ver, espero si el a ver. Bien. Bien cristalizadita, vamos a agregarle ahí la salsa que molimos, el tomate, el ajo y el chile. Y dejamos que hierva. Y bien, ya que está hirviendo nuestro guisado de el tomate con el chile y el ajo que molimos y la cebolla que freímos ya está hirviendo. Ahora voy a colocar ahí mi queso con cuidado. Voy a colocar. Tapado y tapo Y lo dejo ya ahí Ya está listo Y ahora voy a poner un poquito de arroz blanco Para acompañar mi guisar Y para mi arroz voy a colocar un vaso de este tamaño Ustedes pues pueden venir su arroz en taza o en vaso Como quieran Yo voy a agarrar este vasito Voy a colocar un vaso de arroz Y si coloco un vaso de arroz voy a colocar dos vasos de agua, dos vasos de agua listo y voy a colocar, voy a colocar una cucharada sopera de sal y voy a dejar que mi arroz hidrate con el agua. Y un ratito, 10 minutos nada más, antes de prender fuego para poder hidratar el arroz para que nos ayude a que quede bastante esponjoso Solo 10 minutitos, sin prender fuego, solo así dejamos el arroz con el agua y la sal. Y ahorita volvemos. Luego 10 minutitos voy a colocar una cucharadita de aceite vegetal, el que utilizamos para hacer la comida y el que utilicé para freír la cebolla. Solo una cucharadita supera con la que tenemos. Voy a tapar y voy a prender fuego después de dejar 10 minutos con solo el agua y la sal para que le el grano de arroz. Y ahí voy a dejar hasta que mi arroz esté cocido, que el agua vaya consumido por completo y pues esté bien cocido el arroz. Ahorita las veo, y chicas. Nuestro chiquito ya está bien rico. Miren cómo quedó así. Queda, queda. Yo le apago en cuanto hierve. Pongo el quesito, lo dejo un ratito nomás, como unos 3 minutitos. Ya vino, lo tapé y lo apagué. Lo dejé ahí porque me gusta que el quesito quede, quede cocidito pero durito. Que no quede deshecho. Y acá está el arroz. Aquí tengo poquitos frijoles que nos quedaron de un pollo que trajimos. Y estos son los que voy a estar usando. Ustedes si tienen en casa frijoles de la olla eso les sirve bastante bien. O fritos ya, esto es dependiendo del gusto. Y pues aquí está el arroz. Bien. Este es el arroz viene espumposito. Lo voy a dejar otro ratito porque todavía, todavía le falta secar. Todavía tiene humedad. Pero vean, ya casi está. Así que así es como tiene más o menos que quedar nuestro rosito, eh, Sequito y esponjadito. Y pues ahorita les voy a mostrar el plato servido. Bien chicas, así es como queda ya nuestra morisqueta. le decimos nosotros en mi pueblo. Que es arroz blanco cocido con solo sal. Y pues el guisadito de chile y queso que les dije. Al guisadito ese le pueden cambiar. Pueden ponerle carne, carne seca, carne de res fresca o carne de puerco en trocito. Eh, solo freírlas y queda delicioso también. En vez del queso se le pones la carne. Queda más queda los tres. delicioso Queda también delicioso. Aunque esta es la manera más práctica y económica que hay. Pero pues ya cada quien a su gusto la prepara. Y este es el del enano. Sí. Porque en <risa> no me gusta el chile de queso. <risa> el solo frijolitos y, y morisquetita. A ver. No, no, no, no, Prueba. No ¿Eh? ¿Eh? Prueba. No <risa> Quedó bien. Pruebala Prueba y dile a los a los a los amigos y a las amigas cómo quedó. Quedó rico. Entonces vamos a cenar y provechito, diles. Provechito. provechito. Espero y les guste la receta. Bye. Bye bye. Bueno chicas sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado la receta. No olviden compartirnos en el grupo de Facebook las dulzuras de Andy, todo lo que vayan haciendo. Igual aquí abajito puedes dejar en los comentarios tu comentario, incluso tu imagen, de si la hiciste, cómo te quedó, qué tal te pareció. Eh, y pues seguimos aquí todos compartiéndonos ideas eh, y ayudándonos unas con otras, como les digo. Para hacer esta situación un poquito más fácil para todos y pues compartiendo con nuestros niños las recetas. Hay muchísimas recetas que les he dejado que pueden hacer los niños, pueden ayudarnos los niños, incluirlos a ellos. Para que también ellos se desestresen y pues se sientan útiles en casa y sientan como que hacen algo pues para la familia también. Se los digo porque pues mi enano está súper emocionado cada que hacemos una receta y al dos tres días ya está mami quiero hacer otro quiero hacer otro video para mis amigos mami entonces pues yo noto la emoción en él y sé que a todos los niños les gusta y les atrae el hacer algo eh, para la familia, el, el que los demás prueben esa dulzura que ellos crearon pues a ellos les emociona bastante así que espero que les gusten las recetitas chequen las recetitas en las que pueden incluir a los niños como les digo en el grupo estoy subiendo bastantes recetas escritas que les pueden ayudar y pues hoy aquí en el canal también les voy a estar compartiendo videos más explicados para que les ayude más fácil y pues eh, en las que pueda incluir a mi enano lo voy a incluir para que ustedes vean que son recetas que pueden hacer los niños fácilmente con nosotras y pues para que ellos también se sientan incluidos en la labor de la casa y no se nos enfaden, se nos distraigan un ratito y elevarlos también nosotras un ratito. Así que les doy el próximo videito, gracias por su apoyo, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y pues ya saben, besos, bendiciones para todos y a echarle ganas, chicas a pasar esta temporada lo más favorable y amablemente que podamos y pues a compartir con nuestra familia que muchísimo tiempo... Eh, nos hacía falta estar así en casita compartiendo con la familia sin tantas cosas encima que nos perturbaran eh, y pues hay que aprovechar el tiempo chicas de la mejor manera a las, y pues a las personas que no puedan hacerlo también no hay que juzgarlas no todos estamos en la misma situación y hay personas que pues tienen que salir aunque no quisieran hacerlo. Eh, pues necesitan hacerlo, así que pues a las personas que no se pueden quedar en casa no hay que juzgarlas, solo hay que comprender y tomar de la mejor manera esta situación que está pasando para salir todos de ella lo mejor posible y pues lo más tranquilos posibles también, y pues les deseo lo mejor a todos gracias y los veo el próximo videito, hasta la próxima, bye